Hoy tenemos, bueno en enero es un mes muy especial para nosotros eh, Brahma Kumaris, como María les estaba contando, es el mes donde se celebra eh, el estado final que logró El que había sido nuestro fundador Y como mostrarnos a todos que se puede llegar, bueno y todos hemos tenido a lo largo de la historia Personajes muy lindos que lograron un estado espiritual muy elevado entonces sentir que nosotros, aunque estemos en esta vida, aunque estemos haciendo donde sea que estemos, eh, existe este estado tan lindo, tan completo y de todas las cualidades de lo que en todas las creencias espirituales está el recuerdo de los ángeles. En India son un poquito diferentes porque se recuerdan más como aditas, se les dice paristas, entonces son más así como... No así como nuestros ángeles que reconocemos de este lado del mundo, pero en todos lados hay ese, ese recuerdo de un ser de forma humana, pero que tiene alas y además tiene un, una misión, un papel, como un, un rol muy lindo espiritualmente, muy cercano a Dios. Entonces, esa es la charla de hoy. El estado angelical, las cualidades completas de la el que está aquí, ustedes... Ok, entonces antes de hacer la meditación del inicio, es saber que entonces todos nosotros, o sea, a mí me encantaron los ángeles desde siempre, nunca me criaron, o sea, no me educaron con ninguna religión, pero siempre hay las influencias de todo el mundo y este concepto de algo mágico, un ente mágico que viniera a ayudar y a hacer y a resolver y a apoyar, Siempre me gustó mucho desde el corazón, entonces es sentir ahorita lo del alma y lo de la charla es como volver a esa, a sentir desde el corazón de que por qué tenemos ese anhelo tan lindo y dónde salieron esa idea de estos seres tan dulces, tan amorosos y tan serviciales okay. y en realidad reconocerlos que es como un ideal porque son humanos, verdad son humanos pero muy cercanos a Dios pero no humanos, con cuerpo humano y con el rol humano, sino es un rol espiritual. Entonces es más un, la parte más pura y espiritual de las almas humanas. Entonces aquí en Brahma Kumaris lo sentimos como si fueran el estado elevado final de un alma que ha hecho muchísimo esfuerzo espiritual y que luego tiene un rol espiritual aparte de servicio a la humanidad que muchos hacen servicio a la humanidad, físico, y ya, bueno, y hay gente también. Es interesante cuando ustedes, no sé si todos han tenido estas experiencias de que de repente le estaban pasando, como usted está diciendo, una situación fuerte, crítica, o una situación retadora fea, rápida, puntual, y alguien le ayudó usted en ese momento, que usted no conocía, le vino, le ayudó y se fue. Entonces, ¿qué me dice? Un angelito me ayudó. Y es como que uno también, sin darse cuenta, puede ser angelitos de personas cuando hace cosas por los demás también. Incluso con solo, a veces, alguien que está muy mal, muy deprimido y alguien le sonríe, lo saluda, puede ser muy significativo para alguien que está muy solo, muy, muy triste. Entonces, son cositas, ¿verdad?, que, que la vida pone personas también especiales para que vayan cumpliendo, bueno, la vida yo siento que también la alma suprema, que es que tiene como todo, conoce lo que está pasando, el papel de todos y está viendo cómo acomodarnos para que las cosas vayan saliendo lo mejor posible. Entonces, la charla de hoy es cómo enfocarnos nosotros mismos en que todas las almas humanas tienen ese potencial, tenemos, lo que va a ser para uno mismo. Entonces, es como mi entrenamiento de cómo alcanzar yo ser un angelito. <risa> no es cualquier cosa, <risa> los ángeles, ¿verdad? Es un ideal muy, muy elevado. Pero eh, son pequeños, voy a dar pequeñitos puntos y luego reflexiones. Eh, bueno, se trajeron las de apuntar, pero entonces ahorita después voy a traer una hoja para ustedes. Los que están en Facebook lo pueden apuntar ya que están ahí también en el chat de donde quieran. Entonces, vamos a empezar con eh, una pequeñita meditación. Enfocándonos en eso Entonces <risa> Sentir que los ángeles eh, En realidad existen Con un propósito elevado Los ángeles tienen una misión Y una de las cosas de los ángeles que me gusta muchísimo Es que hay demasiada variedad de ángeles ¿Verdad? Están los querubines travesines El cupido que anda flechando a todo el mundo Los ángeles Los ángeles no sé cuántos menores y todo eso Pero cada ángel tiene Su personalidad y su rango de servicio es particular, entonces es igual que todas las almas, tenemos rangos de personalidad diferentes, cosas muy distintas y formas de ser muy diferentes, entonces cada uno de nosotros puede ser de arcángel o un querubino, algo más diferente, está el potencial en cada uno de nosotros, uh -huh. pero entonces es sentir también que los ángeles son en realidad en este mundo los ayudantes directos, la mano derecha del alma suprema para la humanidad. Entonces no es cualquier cosa, es una misión elevada, trascendental, el rol que cumplen los ángeles en la humanidad. Entonces vamos a hacer primero una pequeñita meditación para conectarnos con ese potencial y despertando un poquito esa memoria en el corazón. Entonces ahora sí me dice, si podría apagar la luz y poner luz de fondo, se lo agradecería muchísimo. Entonces ahora suelten todos los que tienen los regazos para que no se les caiga y se desconcentren. Y vamos a volver poco a poco a traer toda mi atención al aquí y a la hora. Y dejar que mi corazón fluya hacia un espacio seguro hacia un hermoso lugar de luz en mi propio interior donde el alma se vuelve a sentir a salvo en paz y sentir que yo, este ser espiritual que soy, soy luz eterna, con alma, que ha existido por siempre y siempre existiré. Este rol que estoy cumpliendo hoy con este cuerpo en este momento particular del tiempo es solo un capítulo más en mi larga historia. Yo el alma. puedo sentir en lo profundo de mi memoria espiritual ese recuerdo de un estado de absoluta paz del alma en su potencial original de amor, de pureza, de alegría. Sentí como el alma en ese potencial del origen tenía una cercanía natural profunda eterna con Dios con la fuente suprema de amor de bondad de paz y sentir que más allá de las cosas que me suceden yo el alma tengo un potencial increíble En mí Hay Ese estado original Lleno de cualidades y virtudes Donde los defectos y debilidades no existían donde el corazón era absolutamente sano, fuerte, estable y completamente fundido en el amor de Dios. Y sentir ahora el propósito y esa conexión especial con estos seres divinos de luz, estas almas humanas que alcanzaron de nuevo su potencial absoluto y que son instrumentos del Ser Supremo en la humanidad. Los ángeles están siempre disponibles para el beneficio del mundo siempre al servicio de las almas que más lo necesitan y puedo sentir también en mi propio corazón que el que yo esté existiendo Hoy En esta tierra Tiene un significado más profundo Trascendental Yo tengo un propósito y una misión También Así que puedo volver a escuchar mi corazón realmente escucharme y volver a sentir ese propósito elevado despertarse en mí en lo que soy y en el potencial de lo que puedo llegar a ser dejo que esa fuerza esa alegría vuelva a fluir en mi corazón y poco a poco regreso a la aquí y a la ahora. Entonces ahora sí si les toca reflexionar. Entonces la idea de volver a sentir ese potencial absolutamente beneficioso, amoroso, dulce, pacífico, es volver a sentir que lo que yo hago importa, impacta, tiene su sentido de ser. Y poco a poco irlo refinando cada vez más, de forma que si me toca dejar este cuerpo cuando sea que me toque, lo haga feliz, porque sé que... Todo lo que he hecho por la humanidad va a trascender, pero además el alma tiene su potencial despertándose para seguir sirviendo de una forma espiritual. Entonces, quiero que piensen ahora, si ustedes pudieran volverse a conocer así como ese ángel que existe de ustedes mismos, el alma suya en su forma más pura, más llena, más plena, ¿cuál sería ese propósito, misión de ese ángel que serían ustedes? ¿Se acuerdan que hay ángeles todos distintos, diferentes? Entonces sentir que si ustedes lograron hacerse así, ya, se volvieron ángeles, ¿cuál sería esa misión o propósito? Y los que están en Facebook, también lo pueden ir escribiendo, pueden compartir qué sienten del corazón, qué sería ese papel lindo, maravilloso de, del ángel, que sería. Y ya lo tienen. Entonces, vean, la idea ahora es que voy a dar una serie de punticos como que van a ayudar para uno irse armonizando y, y despertando y sincronizándose que lo que siento, lo que quiero, lo que pienso, se vayan armonizando. Entonces, en base a eso, que el ángel, el potencial angelical que vive en mí se vaya despertando. Porque no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, son cositas que nos van a ayudar como guías entonces es un poquito ver cómo es un ángel, cómo sería el ángel que sería yo. Entonces, bueno, esa es una letra un poco extraña, pero se veía muy hermosa. Entonces dice, un ángel siempre tiene la intención de hacer a los demás incluso más elevados a uno mismo. Entonces es muy altruista, pero no solo eso, sino que quiere ver a los demás mucho mejor. Entonces, tiene esa visión linda, amorosa, dulce, de ver cómo poner a los demás de primero. Un poquito como una madre, que eso es lo que yo haciendo, ¿verdad? Las mamá siempre es como que los hijos estén bien, que luego, bueno un padre también. <risa> El papá también, de que, bueno, mi hijita, vaya, entonces, vaya a estudiar, vaya a que la beca, vaya, no sé qué. Entonces, como poner así a los demás. Pero un ángel ya no es solo porque son mis hijos, <risa> es porque quiere ver a toda la humanidad, volviendo a un estado de alegría, de paz. Entonces, con eso viene una reflexión. Entonces, ya sintiendo, ¿verdad?, que ustedes con el ángel que quiere ver a los demás siempre incluso mejor que uno mismo. Entonces, ¿cómo podría yo estar contribuyendo con el bienestar de los demás? O con que los demás se desarrollen, que alcancen su potencial. ¿Cómo podrían ustedes ir despertando esa, esa sensación de, de que sí puedo apoyar a los demás? ¿Cómo los puedo apoyar? Piensen, sienten, reflexionen, despierten. Está entrenando su propio angelito. Me dio un, un aprendizaje angelical es que la visión de uno no tiene que cambiar por los errores que uno ve que hacen los demás, que eso es lo más que cuesta, <risa> que uno queda muy atrapado. En un ángel ve que alguien mete la pata, pero no se queda así como, ay, metiste la pata, sino que además es así como que le da, y tampoco es, a veces los ángeles no es como que le resuelven todo a uno, sino que le hacen sentir en la compañía y la fuerza que uno puede también. Entonces es, es cómo mantener esa visión pura del ser que esté se lo va a tropezarse, pero saber que tiene la capacidad de volverse a levantar y darle esa fuerza de esperanza en sí mismo, de que sí se puede. Entonces, el siguiente punto angelical es... Ahora sí. Entonces, un ángel, digamos que hayan ángeles así encubierto, ¿no? Mira que hay ya almas que están haciendo cosas totalmente cotidianas. Cualquier cosa corriente, que incluso así pueden venir, no sé, a cocinar. Eh, pero todo lo que hacen, lo hacen de forma espiritual. Hacen que lo que es corriente, lo que es diario, lo que es así, se vuelve incluso una experiencia espiritual que pueda traer paz, alegría. Entonces, es una persona, una alma con ese potencial que puede estar haciendo cosas humanas pero las hace con tal estado interior, con tal entrega hacia la humanidad, con el corazón totalmente lleno de ese amor de Dios, que hace que las cosas, aunque sean comunes, se hagan angelicales. Hasta las cosas de trabajar en lo que sea que uno trabaja, hasta tener que limpiar, cocinar, vestirse, peinarse, bañarse, todo lo hace de forma angelical. Entonces, la reflexión por ese punto. Y ya voy en ustedes zoom aquí. Okay. Entonces, piensen en cositas cotidianas, suyas, propias. ¿Y cómo puedo hacer que esas cositas cotidianas se hagan espirituales? ¿Cuál sería la diferencia? Todo está en la forma en que yo estoy sintiéndolas, en la conciencia en las que estoy haciendo. Si es por hacerla rápido, obligado y todo, me sale todo así a la carrera y ya, como siempre lo he hecho, o automático, sin ponerme atención, sino volver a sentirlas, experimentarlas y que no haya tanto ruido influencia sino volver a estar ahí y sentir la espiritualidad en mí y que yo hago las cosas con todo el amor posible, que, que sean cosas sencillas, estoy dando lo mejor de mí en cada actividad. Entonces piensen en alguna cosa fácil, así cotidiana, que ustedes ahora la van a hacer con mucha espiritualidad. Pero es que, claro, uno no se da cuenta, Exacto, es que es el situación. A mí me ha pasado. No. Yo voy a hacer algo y me oh, dice, no, Pero, no, no, no, yo mi cuenta médica automática. Entonces, no es si que no está educado, que lo voy a hacer de esa manera, que lo voy a hacer de, no. Yo no siento que uno no se ¿sí? hace. No, no, no. Es que ¿Cómo? hay cosas, situaciones muy cotidianas, que son muy actuales, que uno normalmente las hace en automático. ¿Sí? Entonces uno ni siquiera está sintiendo cómo las está haciendo. Entonces la idea de un ángel es que el ángel sí está donde está. Si sí, las manos sí? del ángel están con su corazón. ¿Sí? Entonces Ajá. si estoy bañándome, incluso el ángel siente sí ah, sí. esas cosas así linda angelical. Si estoy... Caminando, el ángel está sintiendo que cada uno de sus pasos le está dando amor a la tierra Y, y con cada persona que ve su mirada está compartiendo sonrisas de amor Algo así, ¿verdad? Entonces es volver a estar en el presente Entonces el ángel está siempre atento Siempre despierto, siempre consciente Porque a veces uno está como en el automático, ¿verdad? Entonces mi mente está en una cosa, mi corazón está en otra y mi mano está en otra Entonces de repente estoy haciendo mil cosas y llegué y yo Mira, ya lo terminé todo, no sé ni cómo salir pero ahí está, y uno normalmente ya sabe cómo hacerlo, porque es repetido ¿verdad? como, pues era limpiar, hacer cosas, uno está pensando tengo que hacer eso también, después de que termine aquí, entonces, ya lo termina pero el ángel está limpiándolo, sintiendo como oh, purifica la atmósfera, ¿verdad? o sea, está como, siempre está dando esa es la cosa del ángel, ¿verdad? siempre está dando, entonces siempre está lleno y disfrutando lo que está haciendo entonces está muy en el presente Pero no solo en el presente estresado <risa> se presente pleno y Para eso entonces uno tiene que estar ya lleno Tomando el ser supremo también Por eso es que la mano derecha Están ahí viviendo, ¿sí? mm -hmm. Entonces Siguiente punto del ángel No sé si los de son escucharon lo que dijo Anita Entonces ¿y Un ángel es siempre amoroso y cooperativo con todos, no solo con los favoritos mm. <ríe> o con o los que le salen fáciles, sin excepción. El ángel no es así, ¿verdad? Hasta, hasta le aparece hasta los más mal portadillos, no es como Santa Claus, ¿no? <ríe> no. <ríe> Un ángel está siempre para el que lo ocupa, con todos, todas las almas. Entonces, eso es algo de las cosas más lindas que uno ve en los ángeles, ¿verdad? Que tienen esa un una amor natural y una apreciación natural hacia todos los seres, hasta la naturaleza, hacia todo, también son angelitos de perritos, angelitos de los arbolitos, entonces también me gusta mucho eso en los japoneses, en las películas de Miyazaki que tienen como espíritus protectores de los animales, espíritus protectores de la naturaleza, los indígenas también, entonces como hasta en eso también hay angelitos. Entonces están siempre cooperando, igual que venga un huracán y después está el espíritu protector del viento el rey, a pesar de eso. Entonces es como, como hay un amor, una generosidad y el, y el corazón tiene una aceptación para todos y para todo y además siempre quiere ayudar. Entonces para eso se tiene que tener esta otra reflexión. De, ah bueno, no sé si está muy pequeñita eso. Eh, primero, ¿cómo logra estar así en quebrantable y siempre estar cooperando? entonces primero el, el ángel tiene su corazón fundido en el amor de Dios o sea, no hay nada ni nadie, solo amor se le derritió el corazón entonces nada ni nadie le puede perturbar y entonces el amor de la fuente suprema de amor y con eso, el corazón del ángel no está restringido ni atado ni apegado, sino que es generoso y no es pequeñito muy grande, cabe el mundo entero, porque está fundido en ese amor y tan fundido que hay tanto, tanto amor para dar que todos, todos caben, hasta los que le cometieron errores y dijeron cosas feas, todos caben. Entonces, ¿cómo se sentiría uno, a cada uno, cómo se sentiría uno poder darle fuerza y esperanza a aquellos que la perdieron? Pero sin hacerlos dependientes y no saber que ellos, darle la fuerza de sentir que ellos pueden hacerlo. A pesar de que estén viviendo situaciones que estén viviendo, ¿cómo sentiría un ángel? Porque esto, cuando la gente reconoce un ángel es que el ángel le hace sentir que puede. Entonces, ¿cómo se sentiría poder darle fuerza y esperanza a aquellos que ya la perdieron? Entonces primero, ¿cómo te sentirías estado también de cómo mi corazón se haya derretido absoluta y totalmente de forma que nada ni nadie puede perturbar? Solo amor. Listo. Entonces, siguiente punto, don Ángel. Los ángeles son absolutamente, totalmente libres, por eso tienen alas, ¿verdad? Y es no es así como, Ay, me quedé con esto, bueno, lo que le hacían uno que tenía el ángel de la guarda, y que pobrecito el ángel de la guarda, que le tocaba pegarse uno, <risa> los ángeles son así de van, dan lo que tenían que hacer, cumplen el papel que tenían que hacer así, y después se van los mensajeros, ¿verdad? También así, entonces no hay apegos. No hay esa necesidad como de, ay, con este sí, ay, pobrecito, me le quedo ahí? Ay, este otro que me dio felicidad y amor, ¿dónde quedo con ese? No, ¿verdad? Porque también hay películas de eso, de que los ángeles caídos, que se pegaron a alguien. Entonces, más bien un ángel tiene tal capacidad que ni siquiera en sus sueños, no sueña con apegarse a nadie. Y además normalmente cuando hay apego hay sufrimiento, ¿verdad? De como, ay, si le pasa algo, ay, si alguien le hace algo. O incluso pensar en cosas, imaginarse cosas. Eh, el ángel está... Absoluta y totalmente amoroso, pero sin atributos. Y es igual, como, igualito, ¿verdad? Que tiene esa misma capacidad del alma suprema de, de poder observar sin absorber, pero además de, de, de respetar las decisiones de la persona o del alma que está recibiendo su ayuda. No es así como, papito, traba de pasar eso. Y el ángel es así como, ok. Ok. No le sintió chavo. Después vuelvo. <risa> como, le di todo lo que podía en ese momento. Lo que ocupaba. Y ahora le toca a esa persona. Sí. Entonces Tiene esa capacidad totalmente amorosa. Pero sin nada, nada, nada. De apego hacia nada ni hacia nada. Él es libre. Puede amar al que sea. Pero no hay ese otro favoritismo. <risa> Su corazón está con todas. Entonces ahora la reflexión. Para esto es... ¿Cómo se sentiría mi corazón cuando ya haya esa libertad? Que yo pueda amar a todos por igual no tenga ni un apego de dependencia de nadie. No hay burritos, no hay nieticos, no hay mijitos, todos son especiales. Y con eso la otra parte, ¿cómo puedo volverme un observador desapegado? Observar. Cumplir lo que tenía que hacer, pero no absorber de la situación. ¿Cómo no quedar afectado emocionalmente por esa situación? Uh -huh. Incluso libre de dependencias de resentimientos. Casi pues somos muy apegados a resentimientos y a cosas, y por eso también nos cuesta servir a ciertas personas porque hay rocecillos del pasado, orillas ahí. Hay quien más allá de eso, incluso un ángel ¿no? Entonces, el ángel, el potencial de ángel ¿no? Entonces, ahora es eh, el observador desapegado, es lograr entender el papel que tiene cada ser, incluso mi propio papel como papeles, pero entender que más allá del papel está el alma, entonces lo que sea situación que está afrontando algo ahora y que alguien está afrontando es solo temporal y por algo esa alma lo tiene que afrontar en este momento pero tiene las herramientas para hacerlo, entonces un ángel acompaña, un ángel ac eh, aconseja pero no queda ahí atrapado en la situación, Sino que puede ver más allá la historia eterna del alma y saber que esa alma tiene esa capacidad, incluso la humanidad. O sea, los ángeles ven las guerras y ven todo eso y están apoyando, y es donde más la gente después tiene experiencias así espirituales lindas, viviendo cosas horribles. Pero el ángel entonces va y ayuda a resolverle, y apoyarle y a dar esperanza, pero no se involucra en esas situaciones. No, ahí agarra metralletas, pues el ¿no? no son así. Sí, el siguiente punto, el ¿no? ángel. Entonces, también lo bonito de los ángeles es que conceden visiones, pero visiones de experiencias de estar fundidos en un amor espiritual. Entonces pues ahí puse un ángel muy fuerte. La buscando, pero no encontré en Campos Que hay ángeles masculinos muy fuertes también, que sean todos así poderosos, que dan visiones de fuerza y de, de sostenimiento. Entonces los ángeles normalmente también ayudan a traer visiones de, o, o mensajes lindos espirituales, ¿verdad? Pero lo que hacen es lograr hacer que el alma experimente algo en sí misma lo que dice es la visión, verdad, la esperanza, el mensaje, entonces es un ser tan fuerte que le despierta esa fortaleza al ser que le está observando, entonces ahora su reflexión sería, ¿cómo usted ahora con su mirada, su sonrisa, su rostro, le puede ayudar a otras almas a que ellas mismas puedan sentir paz, incluso felicidad? Sin palabras, a veces los ángeles no dicen nada, nada más llegan y es así como dan una experiencia sin hablar solo el rostro, solo con ver a alguien y hacerlo sentir que sí puede. Es como podría ser su mirada, cómo sería esa mirada, cómo sería esa sonrisa, cómo tiene que estar mi cara para poder darle esa experiencia a los demás, una cara angelical. Pues, se imaginan ver así que les aparezca un ángel a ustedes, ustedes están ahí. ¿Con solo ver un ángel? ¿Cómo se sentirían? Entonces, no tengo premium, por eso sale la marca de agua, pero, sí. pero me gustó mucho esa frita. Decía, un ángel da la experiencia de sus virtudes a las almas y es completamente no violento. Entonces, como vimos antes, hay ángeles de diferentes papeles, roles o virtudes, cualidades. Entonces, cada ángel tiene como su fortaleza mayor. Entonces, de eso, ¿cuáles son las virtudes más potentes de cada uno de estos ángeles? Y como el ángel es así, absoluta y totalmente no violento, nunca genera sufrimiento a nada nadie, siempre está la forma más dulce, más armoniosa y benevolente. Sí, están listos para la reflexión, pero creo que ya bueno, se queda un par. a la que no ser que A no ser que puedan terminar. <ríe> Entonces, ¿cómo yo puedo aumentar yo mi experiencia misma mía desde mi corazón de sentir cuáles son mis virtudes del alma originales y aumentar esa fuerza a mí para ayudar a que otros sientan esas virtudes en ellos mismos? como yo ser paciente para que otros puedan ser pacientes, tolerante, sabio, feliz, esperanza, reunidos, todas las virtudes. Y en esto me gusta que cángeles único, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tiene una virtud que se le sale así fácil y otra que le cuesta más. Entonces, parcerías a que es más fácil para que arreglen fuerza las otras. ¿De dónde se me hacen fuerte a mí las virtudes? Y entonces aquí el consejo es que uno las experimenta a través de la meditación porque es donde uno silencia todo el ruido, silencia todo lo demás y se logra escuchar en el alma, pero donde uno las siente y las necesita más es en el campo de la vida, <risa> donde está con los demás, entonces una forma de desarrollarlas es cómo yo puedo mantener, o sea ya logro sentir y despertar en el corazón cuando estoy meditando. Por eso es importante meditar todos los días y por lo menos hay un par de veces al día parar un ratico porque las voy a ocupar o las voy a necesitar que estén despiertas y estén así como atentas, vivas, cuando las necesito más. Por ejemplo, necesito paciencia cuando estoy perdiendo, ¿verdad? necesito paz cuando no hay paz, necesito felicidad cuando hay tristeza, necesito esperanza cuando me estoy sintiendo aplumado. Entonces, ¿cómo Hacer yo primero un colchón de experiencia mía y cuando ya esté ahí, lo ocupe, la tenga. Entonces saber que la... Y cuando la uso, se vuelve una, un poder. O sea, cuando logré ser paciente, así sin nada, sin nada de impaciencia, se vuelve un poder. Entonces. Siguiente punto de la voy a hacer el último. Este me gusta muchísimo también, que lo hemos visto al principio, que el ángel es un servidor, un verdadero instrumento del alma suprema para todo el beneficio de todas, todas las almas. Entonces, es un instrumento, pero es humilde. ¿Verdad? Es así como soy, se supone bueno, que, ¿verdad? las historias decían que el ángel que ya no se humilde se cayó. Y se va hasta allá abajo. <risa> Entonces es como el, el ángel, a pesar de todo el potencial que tiene y toda la ayuda que logra dar nunca se la cree, ¿verdad? No es que se la asume, no es que está regodeándose en todo su potencial, sino es que sabe que está ahí para ayudar a los demás, para traer beneficio, para poder resolver y apoyar a la humanidad en su proceso pero permanece siempre sabiendo que es solo un instrumento del alma suprema en la tierra que no es el oye, que es su papel en ese momento de servir Servidores siempre tienen que tener esa, ese corazón dispuesto, abierto, pero además unido porque si no, no llega bien el servicio, es diferente que alguien verdad arrogante y llega todo así y como, tenga paz, <risa> que al fin ya, le, le, le haga sentir a uno All right, entonces, la última reflexión, ¿cómo puedo volver a retomar esa intención mía? ¿Se acuerdan que ustedes tenían la misión que habían puesto al inicio? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Cuál sería ¿O su sea, sol ángel? Entonces, ¿cómo retomar ahora, ya después de toda esta fuerza que reflexionaron, cómo retomar esa intención que tengo de querer beneficiar al mundo con mi vida? Entonces sentir así, si me voy hoy, me puedo ir contento, contento. Porque he hecho mucho y he logrado y he dado todo lo mejor de mí en el momento que necesitaba. Y saber que también puedo trascender a lo que necesita seguir sirviendo. Entonces, para terminar, ahora sí vamos a, a invocar el estado angelical de verdad. Por eso. Así donde sea, así está en el trabajo, <ríe> se va a volver un ángel trabajador. Sí. Entonces, ahorita si puedo ponerlo algo en de Irene ya que está por ahí, ponerle play Entonces, estamos los caballeros de el Facebook, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Están listos para meditar? Entonces... Voy a sentarme de forma lo más cómoda posible, volver a sentir mis hombros tranquilos, relajados, buscar un punto al frente de mí, donde dejar que mis ojos se concentren, se relajen y me ayuden a estar atentos despiertos, alertas y poco a poco sentir mi cuerpo tranquilo cada músculo relajándose y mi mente y corazón volviendo a un espacio de calma interior voy a sentir en el corazón ese llamado silencioso del alma suprema sentir al alma Reconociendo Esa invocación directa De la dulce fuente de amor Mi Padre Supremo Pacientemente Ha estado esperándome Inspirándome y hoy Está convocando al alma A encontrarse directo con él Siento al alma Regresar en libertad A un hermoso espacio de luz blanca lugar de absoluta pureza y yo en mi cuerpo de luz completamente libre, liviana, feliz he regresado al lugar siento completamente plena he cumplido lo que necesitaba cumplir y ahora el alma suprema me vuelve a hacer sentir que yo soy muchísimo más que solo lo que sentía ser hace sentir en el corazón que soy un instrumento especial en este mundo que soy un alma que a través de estos ojos a través de todas las almas con quienes tengo contacto Soy capaz de traer paz Amor Luz en medio de la oscuridad El alma suprema me invoca para volver a derretir mi corazón en su amor Sanar todo mi pasado Soltar todas las ataduras y volver a esa libertad absoluta de que mi vida esté disponible, completa y totalmente para ser ayudante de mi Padre Supremo. Mi mente, mi corazón, mi vida entera se vuelven de nuevo para el beneficio de la humanidad. En el trabajo, en el barrio, donde sea que esté, mi existencia vuelve a traer beneficio al mundo mi corazón fuerte grande y generoso no queda influenciado por las situaciones sino que siempre está dando porque estoy tan lleno del Ser Supremo que no tomo de nada ni nadie más. Si abriera mi corazón, solo se vería el amor supremo de mi Padre, del alma, de Dios. Entrego mi existencia <coughs> vuelvo a ser un ángel de amor un ángel de paz y esperanza mi vida ya no es mía sino que es para la humanidad para aquellos quienes más necesitan. Soy Luz en medio de la oscuridad. Ese instrumento especial que el alma suprema puede usar cuando sea, donde sea y con quien sea que necesite. Mi corazón está disponible para el que sea que necesite Y sintiendo a ese ángel, a esa alma completa y perfecta Despertándose en mí, estoy lista visto para volver a este mundo viviendo de forma tan diferente porque no soy cualquiera soy ayudante del Ser Supremo en esta tierra y con eso en mi corazón sé que estoy Entrenando, aprendiendo Y que mi transformación sí está ocurriendo Que soy capaz Y soy Un hijo de Dios con este corazón estable, grande y generoso, vuelvo a sentirme en esta silla, en este lugar, aquí y ahora, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Abro los ojos y los tenía cerrados. Un <tose> oh, ¡Oh, my <laughs>